¿Cómo andan gente? Estamos en un nuevo video para el canal estamos de un unboxing de un mousepad Redragon, como ven, acá está, acá está el nombre, Redragon Sobre con la Juli, esta, la Julie, vamos a abrir, ¿qué más? Sí, pará, pará que estoy haciendo un video, no hables Bueno, ya está, pero esperen, esperen que me pongan espera, espera, espera, los últimos chicos espera, no! A abrirlo estoy intentando abrir Bueno chicos, volvimos acá, ya lo pude abrir, miren. Es que hice un corte porque si no iba a ser muy largo acá abrirlo. Entonces, acá está, acá lo tenemos. Vamos a sacarlo. Ah ¡Oh, no, chicos, está. Hermoso, miren. Vamos a correr esta caja por acá. Miren, miren chicos, no la preciosidad de este mofaz no no no no, mira gente miren ah, okay. Ay, no, ah mismo, sí, vale. miren. miren, miren, miren gente ah no, y es un chico este es más chico, gente. ¡Nooo! Mira qué buenardo que está. Mira, gente, miren. Mirá. No, no, no, gente, miren. Mira la comodidad que tiene. A ver. No, no mirá que qué bueno que está, gente. Bueno, gente, espero que les haya gustado este videito. No. A ah, ver, no, no.